Hola y bienvenidos a un nuevo video A veces cuando cogemos un hueco muy grande O una piedra muy grande Nuestro rin se puede deformar, se puede doblar Puede surgir una bolladura como esta Lo cual nos genera problemas cuando estamos frenando Así que para arreglar esto vamos a hacer lo siguiente Vamos a utilizar una de estas llaves inglesas Voy a colocar la llave inglesa donde está la holladura y la voy a apretar todo lo que pueda. Todo, todo, todo, todo, el máximo que pueda. Y lo que voy a hacer es doblarla hacia el lado opuesto de la holladura. Sin ya sobrepasarme. Y como podemos ver, queda mejor. No queda reparada 100%, no queda como nueva, pero se puede andar y frenar sin ningún problema. Es una forma de reparar este tipo de abolladuras bastante molestas, sin tener que botar el ring. Hay que aclarar que si el ring ya está roto o está agrietado, es mejor cambiarlo. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.